Un saludo a todos. Este es el primer video de nuestro canal. No olviden suscribirse y darle al me gusta y a la campanita. En este canal, solamente haremos el video de presentación. Dejaremos el contenido de los videos en manos de los expertos. Se trata de ofrecer a nuestros clientes el mejor contenido posible sobre trucos y consejos para tus flores y plantas. Y no hay nada mejor que ofrecer a nuestros seguidores los vídeos de los mejores expertos en jardinería. Porque se trata de aprender y preferimos mostrar la calidad que se merecen los amantes de las flores que hacer nuestros propios vídeos. Eso sí, no se olviden visitar la tienda de flores online que mejor se adapta a tus necesidades, HTTPS angelalado.com. Las compras son rápidas, sencillas y seguras. Siempre buscamos para nuestros fanáticos del jardín los mejores precios con la mejor calidad posible. Además, en nuestra web, te indicamos todo lo que tienes que saber sobre cómo cuidar tus flores y plantas. Aparte de nuestra experiencia, no dejamos nada al azar, nuestras fuentes son los mejores expertos en jardinería. Nos gustaría decir que el que tiene un jardín sano, tiene un amigo. Por ello, entre nuestro canal de Youtube de trucos y consejos sobre flores y plantas, junto a nuestra web, hemos creado la mejor plataforma para satisfacer tu curiosidad sobre jardinería. Tanto como si quieres hacer un huerto, plantar tus flores y plantas, sus cuidados. Repetimos, la plataforma de flores y plantas que mejor se adapta a tus necesidades por último diremos que estamos encantados de compartir nuestra pasión por la jardinería ha sido un placer poder comunicarnos y compartir conocimientos con otras personas los maestros y floristas con los que nos relacionamos incluso a quienes les gustan las flores completan cada día más nuestros conocimientos al igual que se complementan los suyos que todo sea por la jardinería un cordial saludo a todos, y muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que los vídeos que proponemos sean de vuestro agrado y os ayuden. Nos vemos en nuestro canal.